La denuncia fue hecha este martes por la señora María Páez, presidenta de Junta de vecinos en la Comunidad Hospital del municipio de Villatapia, quien hace un llamado a las autoridades competentes para que solucionen el problema de la carretera. Por lo primero la hicieron, después que la hicieron, por pedazo se fue hundiendo. En pedazos se iba en un lado, que se hundió la carretera en un lado pasó una máquina y ya ahí, ahí se hacía un hoyo, volvían a lo mismo en otra parte y de ahí fue pues que determinaron que la a regar por parte donde estaba como el material malo, como quien dice el lodo podrido, ahí la, lo pueden debaratando, debaratando y así la llevan por mucho tiempo y así está, de que trabajando y trabajando, pero por parte. En cámara Jurel González, NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.